Estos son los ingredientes esenciales para la masa. Gluten, agua, ajo en polvo, sal y pimentón. Utilizaremos las mismas proporciones de gluten que de agua. En este caso hemos usado dos vasos de gluten, dos vasos de agua. Mezclamos el agua con el gluten Para que sea más fácil utilizaremos las manos Para saber que hemos alcanzado la textura óptima nos tiene que quedar como una masa cuando hacemos pan Cuando la masa ya está terminada la dejamos reposar aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a preparar el seitan en agua y este agua para que tenga sabor pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una salsita. Y para la salsita vamos a utilizar un brócoli, un pimiento, tres zanahorias, una cebolla y dos o tres dientes de ajo. Echamos un chorrito de aceite al caldo. podemos vamos a añadir las especias que más nos gusten. En este caso vamos a echar comino. Y un poquito de sal. El caldito ya está preparado y ahora vamos a introducir el seitan. Lo hacemos despacito porque están quemando. Y lo dejamos desgozar ahí. La idea es que se hinche un poquito más. Así que luego, tiempo después, como aproximadamente... 20 minutos, le damos la vuelta y esperamos otros 20 minutos. Ya vemos que está súper crecido. Y acabamos de dar la vuelta. Y dejamos reposar otros 20 minutos. el resultado de nuestro seitan. Vamos a partir del seitan en pequeños filetitos. Vamos a condimentar el seitan. Para ello vamos a usar soja, la hojas la rebajamos con un poquito de agua y vamos añadiendo los trozos de seitan de esta manera también hacemos que el seitan se pueda conservar durante más tiempo una vez que hayamos acabado esto, mantenemos el seitan en el tupper de cristal en el frigorífico y así tendremos un plato exquisito esperándonos a ser cocinado en la nevera tapamos el taper y directo a la nevera una vez fritos quedan de esta manera